Clippers ante Warriors. Primera vez que dos MVPs con menos de 30 años juegan en el mismo equipo: Kevin Durant y Stephen Curry. Durant para Curry. Para Durant. A ver si se reparten también el balón en la temporada regular. Triple para el ex Golden para el ex de Oklahoma City. 3 a 0. Eddie versus Blake Griffin. El jumper. Dos de sus 21.7 rebotes, 7 asistencias en este juego. Así trabajó. A Griffin, que ha mejorado como defensor. Y luego, el show de Curry Para acá, para allá, rompe por de tobillos. No, no de Curry uh, no de Curry Ok. ¿Sabes cómo iba es este juego? 53 a 24. Ah, parejo, ¿no? Sí. Ajá, parejito <risa> hasta que llegó Clay Thompson. Doble por aquí contra la tabla. Triple por allá. Tomando la bola y sin rebotarla. Y luego, en el poste bajo con otros dos. 120 75 y eso que al final se dejaron así se reía oh.